Dame luz, quiero luz, toma luz, ay, que viene luz Dame luz, toma luz, quiero luz, ay, que luz Because hizo so strange, desperté en tu mirar sin ningún problema Me enamoré de tu luz, de tu ser y tu piel morena Y so strange, aunque sé que tu cuerpo a veces me cree me enamoré de tus, de tu ser y tu piel more. Solo todo lo controlo, tengo el poder ah, ah, ah, ah, sin ningún lobo que quiera comprarme No va por tres bolos, no puede ser Ah, ah, ah. porque robarme a mí Si yo a nadie robo, no hay modo, men ah, ah, ah, ah, yo me hago el bobo Y luego la recargo y le acomodo el Ah, aquí ah, ah, ah. viene luz Otro día más en el que prende el celular Y yo no quiero saber nada de nada que viene luz Ando con soledad pensando en tu puta malda Y la gana de estropearlo todo, la, la, la he caído una, he caído dos y ya no contestaré más. Que viene luz, el celular explotillo pegando mi alma ronda. Ah. Con ella porque no reprocha nada, me escucha todo, me escucho yo, no escucho nada, sinceridad. Se sí, llama, me cansé de dar una oportunidad para que mientan una vez más no me interesa nada de eso. A veces lloro y pienso en una enfermedad, llamo una bitch y se me quite ya pienso que era queso. En media hora estoy pensando llamarla, pero está de ella vendiendo a dólar el beso. de luz, mi son soy, desperté en tu mirar sin ningún problema. Me enamoré de tu y tu piel morena. Y sostén, aunque sé que en tu cuerpo a veces me quemo. Me enamoré de tu luz, de tu ser y tu piel morena. Despierto con ella, me río con ella. Es la única que me quita el olor a la botella, ey. Es que ando apistoso, dita sea, ey. Un mundo revoltoso, que con orrea, ey. En este mundo peligroso, ando caminando lejos de cualquier beta porroso. Termino, porque todo el mundo es mafioso. Hasta la arriba que te gusta, estás al esposo. Termino, quiero ver mi mundo exitoso, right now. Prosperidad pa mi negocio, right now. Pero tengo dos compañeros que cuando me ven arriba se ponen nervioso y bueno el humano fastidioso el humano mentiroso por eso estoy con por aquí por allá rico me la vivo y me la gozo luz dame luz quiero luz toma luz ay que viene luz dame luz toma luz quiero luz ay que viene luz